Bueno, eh, hola, les voy a, a contar acerca del de, anabolismo, eh, es decir, el bloque 2 del tema metabolismo. En anabolismo los temas que voy a desarrollar serán la biosíntesis de glucógeno, la glucógenogénesis, eh, también voy a comparar la glucogenólisis y la glucógenogénesis, es decir, la degradación y la formación de glucógeno. Eh, también veremos la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y de lípidos eh, y también eh, la síntesis de proteínas el código genético la transcripción y la traducción de proteínas para comenzar eh, como les decía el anabolismo incluye todas las reacciones que permiten sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples eh, y con la intervención de o con el gasto de ATP para llevar a cabo las reacciones de biosíntesis eh, debe haber eh, gran cantidad de sustratos, es decir, de las moléculas simples, así como ATP. Eh, y otra cosa importante es que si los animales ingieren más energía de la que necesitan para vivir, ese exceso de energía se almacena en enlaces eh, mediante la, la forma de glucógeno, que es, el polímero, es un polímero de glucosa, un polisacárido y también en la forma de lípidos que son grasas que son las principales reservas de energía en las células. Estos depósitos están disponibles para cuando sus requerimientos de energía excedan el consumo. Como les decía el glucógeno puede formarse a partir de glucosa. Antes de eso les voy a contar que el glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en el organismo y se encuentra en todas las células pero principalmente en el hígado y en el músculo esquelético eh, otra característica importante es que el glucógeno del hígado actúa como fuente principal de glucosa en el cuerpo durante los periodos de eh, entre comidas mientras que el glucógeno de los músculos esqueléticos proporciona la fuente de energía necesaria para la contracción muscular como podemos ver en la figura tenemos que el hígado eh, tiene glucógeno que es esa molécula o ese polisacárido ramificado que cuando se degrada puede liberar glucosa a la sangre en el que se encuentra en el vaso sanguíneo mientras que eh, el músculo eh, también tiene glucógeno y cuando se degrada eh, principalmente esa glucosa es eh, oxidada para generar ATP para el músculo. Eh, la síntesis de glucógeno es esencialmente la inversa de la degradación de esta molécula. La, el glucógeno está formado por eh, moléculas de glucosa eh, y como pueden ver en la figura estas eh, moléculas sencillas que son la glucosa a través del de, eh, uso de ATP van a generar glucosa 6-fosfato que luego se transforma en glucosa 1-fosfato para generar eh, una glucosa marcada con uracil difosfato eh, que va a permitir eh, a través de la glucógeno eh, la unión de, los, de las moléculas de glucosa eh, y de esta manera se va a ramificar eh, estas cadenas de glucosa para generar el glucógeno. Una característica importante es que la, una única molécula de glucógeno eh, en el citoplasma puede contener hasta 55.000 moléculas de glucosa asociada bueno en resumen hasta aquí podemos hablar de la degradación del glucógeno y la, su formación entonces como pueden ver en la figura tenemos el glucógeno que se encuentra en el hígado que está formado por una cadena de glucosas y en la glucogenólisis es decir cuando se degrada se generan moléculas de glucosa que pueden ir al torrente sanguíneo eh, esto ocurre principalmente en los periodos de ayuno o entre comidas. Eh, como pueden ver aquí, entonces esta es, este es un ejemplo de una vía catabólica, ya que a partir de una molécula compleja como es el glucógeno, se generan moléculas sencillas como la glucosa. Y el otro ejemplo de la eh, glucógenogénesis, es decir, la eh, formación de glucógeno, eh, vemos eh, las vías anabólicas, es decir, a través de las moléculas de glucosa eh, se puede generar eh, el glucógeno que se almacena en el hígado. Eh, otro ejemplo que podemos mencionar es eh, de una vía biosintética, es decir, de la, es la síntesis de glucosa. Eh, este proceso se denomina gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa nueva. Entonces, esta formación de glucosa nueva puede ocurrir en el caso de que se agote el glucógeno presente en el hígado. Entonces, podemos ver que la glucosa puede formarse a partir de lípidos, es decir, de grasas, como se puede ver en la figura. La célula grasa tiene los lípidos que están formados por ácidos grasos y glicerol y eh, también esa formación de glucosa nueva puede producirse a través de aminoácidos en este caso que provengan de las proteínas de la célula muscular. Entonces estos dos sustratos, en este caso el glicerol y los aminoácidos podrán generar en el hígado glucosa y esta glucosa entonces eh, ser la fuente de energía eh, principalmente, porque, eh, el sistema, perdón, principalmente porque el tejido nervioso utiliza eh, para generar ATP solamente moléculas de glucosa entonces como pueden ver también en la figura de la derecha eh, pueden ver la gluconeogénesis eh, entonces a partir de los aminoácidos y del glicerol se puede generar eh, esta glucosa nueva, una serie de reacciones que generar, generarán principalmente eh, glucosa una característica importante es que de esas reacciones, la glucosa 6-fosfato, es decir, que tiene el eh, grupo fosfato en el carbono 6, eh, podrá ser solamente en el hígado o en el riñón, podrá ser transformada a glucosa para que pueda ir por el torrente sanguíneo y eh, llegar al tejido nervioso. Finalmente, en las vías del anabolismo, veremos cómo ocurre la síntesis de proteínas. Las proteínas son claves para la función de la célula, eh, ya que pueden eh, formar enzimas eh, que controlan la síntesis y degradación de las biomoléculas, eh, hidratos de carbono, lípidos eh, y moléculas de señalización, o también eh, forman eh, transportadores y canales en la membrana celular. Una característica importante de la síntesis de proteínas es que emplea 20 aminoácidos. Eh, estos 20 aminoácidos pueden compararse como un alfabeto de 20 letras. Eh, las palabras, entre comillas, del alfabeto de proteínas varían en su longitud desde 3 hasta cientos de letras, es decir, cientos de aminoácidos. Eh, al igual que en un idioma, eh, un error de ortografía, entre comillas, eh, durante la síntesis de proteínas puede modificar la función de esta molécula. El proceso de síntesis de proteínas eh, consiste o empieza en el ADN. El ADN es una molécula eh, doble cadena eh, que contiene eh, una secuencia de nucleótidos en este caso que eh, va a generar eh, una proteína en particular. Esta secuencia de nucleótidos se denomina gen. Eh, este ADN debe ser transcripto, es decir, mediante el proceso de transcripción generará una molécula de ARN mensajero eh, la cual eh, luego eh, a través del de proceso de traducción eh, con la ayuda del ribosoma y del ARN de transferencia, este eh, ARN mensajero generará una, un péptido eh, que luego será eh, una proteína. Entonces, eh, en resumen, eh, a través del ADN, eh, perdón, en resumen, eh, a través del proceso de transcripción, el ADN va a pasar a ser ARN mensajero. Este ARN mensajero, a través de la traducción, generará un péptido que luego será una proteína. Entonces, eh, ese alfabeto de proteínas, como les dije, empieza en el ADN. ADN es ácido desoxirribonucleico. También lo podrán encontrar como DNA. Eh, eso es por sus siglas en inglés. Eh, el ADN es una molécula doble cadena helicoidal eh, que está formada o tiene bases nitrogenadas que son citosina, guanina, adenosina y timina. Eh, las bases, eh, una, cosa, una característica importante es que estas bases, eh, las bases de una de las hebras de ADN se unen de manera complementaria a las bases eh, de la otra hebra de ADN. En este caso eh, las bases complementarias son Adenina que se ve en amarillo con timina que se ve en rojo y eh, citosina en azul eh, con guanina en verde. Eh, además tenemos que la molécula de ARN, es decir ácido ribonucleico, es una molécula de simple hebra eh, y que se reemplaza en este caso la timina por uracilo eh, veremos también que en este lenguaje del alfabeto, el triplete de bases del ADN va a formar el código genético que dará lugar a los 64 aminoácidos posibles. Eh, esto es cuatro bases nitrogenadas combinadas de A3, es decir, en tripletes. Eso puede generar, como se ve en la fórmula, 64 aminoácidos. Eh, esto también se puede observar en eh, el cuadro de la derecha donde observamos que la primera letra corresponde a cada una de las bases nitrogenadas en, el, en la fila de arriba las bases eh, nitrogenadas del medio del triplete y en el eje de la derecha eh, la tercera letra corresponde con la base nitrogenada del triplete. Eh, con la tercera base nitrogenada del triplete. Eh, en este caso, las abreviaturas de letras eh, que aparecen a la derecha de la figura en, en, del corchete indican el aminoácido que representa cada triplete. Es decir, que se denominará codón en el ARN mensajero. Eh, y también se indican en, en la tabla los codones de iniciación de la transcripción y los codones de terminación. Entonces veremos cómo se traduce la información del ADN en una cadena de aminoácidos, es decir, de un péptido. Entonces, como se observa en la figura, tenemos que la doble cadena de ADN, cuando se inicia la transcripción, esta cadena se desenrolla, de modo que se expone una... Eh, cadena de ADN molde que será codificante mientras que tendremos una hebra no codificante sobre la cadena de ADN eh, molde eh, que va a codificar para el péptido eh, va a comenzar la transcripción es decir hay una enzima que se denomina ARN polimerasa que eh, irá incorporando nucleótidos de ARN es decir, adenina, guanina, citosina y uracilo de forma complementaria a la secuencia de ADN. Una cosa importante es que la eh, transcripción se inicia en el codón de iniciación, es decir, en el triplete de iniciación que corresponde con la secuencia AUG. Eh, entonces, en el ejemplo veremos que en el ADN, por ejemplo, tenemos eh, una secuencia de adenina, eh, guanina, timina, adenina y citosina, y eh, las, los nucleótidos complementarios correspondientes o que se sintetizan en la transcripción que corresponden con el ARN mensajero son uracilo, citosina, adenina, uracilo y guanina. De modo que, a medida que las bases de ARN se unen a la cadena codificante de ADN, también se unen entre sí en los nucleótidos de ARN para formar una simple hebra de ARN. Eh, y luego, cuando la ARN polimerasa encuentra el codón de terminación, eh, deja de agregar bases y se libera. Eh, en el proceso de traducción eh, vamos a necesitar la cooperación y coordinación de los tres tipos de ARN. El ARN mensajero que fue transcripto, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Como les dije, el ARN mensajero lleva la información del ADN al ribosoma eh, y se organiza en una secuencia de tres nucleótidos, el triplete, que se denominan codones. Mientras que el ARN de transferencia lleva los aminoácidos en un extremo y tiene un triplete de bases complementario que se denomina anticodón. Y finalmente el ARN ribosomal, junto con proteínas, forman eh, las estructuras denominadas ribosomas. Durante la traducción, los codones del ARN mensajero se acoplan con el aminoácido apropiado. Esto se logra con la asistencia de una molécula de ARN de transferencia. Bueno, entonces El proceso de traducción eh, comienza cuando el ARN mensajero abandona el núcleo y se dirige hacia el citosol de la célula. Eh, primero, el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ARN ribosomal y finalmente se une la subunidad mayor. De modo que está, lista, está listo el complejo para realizar la síntesis de proteína. Entonces, durante, como pueden ver en la figura, eh, tenemos el ARN mensajero que eh, inicia la traducción en el, con el codón de iniciación, en este caso AUG, y eh, para la síntesis de la proteína eh, perdón, y para la traducción de la proteína será necesario la unión del ARN de transferencia. En este caso, eh, el ARN de transferencia tiene en una parte de su molécula lleva el eh, anticodón, en este caso eh, UAC, es decir, uracilo, adenina y citosina, complementario al codón AUG y en el otro extremo el aminoácido correspondiente, en este caso metionina. Eh, luego se adiciona otro ARN de transferencia, eh, que se denomina en este caso entrante y que lleva otro anticodón y con su correspondiente eh, aminoácido, en este caso prolina. Y bueno, finalmente se van agregando eh, los ARN de transferencia que contienen el anticodón y eh, el aminoácido y eh, luego un enlace peptídico que aparece como la flecha verde entre los aminoácidos eh, permitirá generar el péptido. Eh, luego el ARN de transferencia vacío, entre comillas, se desprende del ARN mensajero. Finalmente, la terminación de la traducción eh, ocurre cuando eh, ya el último aminoácido se ha unido y el ARN mensajero, el péptido y las subunidades ribosómicas se separan. Eh, de modo que el ARN de transferencia puede unirse a otra molécula de aminoácido eh, con la participación de una enzima citosólica y ATP. Eh, o puede ocurrir también que el ARN mensajero sea degradado por ribonucleasas rápidamente o en algunos casos eh, puede traducirse muchas veces. Eh, otra de las características es que el péptido formado por una secuencia de aminoácidos, en este caso metrioli, metionina, prolina, tirosina y alanina, eh, es conocida como estructura primaria. Eh, este péptido eh, luego se dirigirá hacia el retículo endoplasmático que está asociado a los ribosomas. En este caso, el retículo endoplasmático rugoso. Eh, luego el péptido formado eh, podrá ser modificado para generar una proteína. En este caso puede ser plegado para adquirir una estructura tridimensional o puede eh, sufrir uniones cruzadas en diferentes regiones de la cadena peptídica o puede unirse a otras moléculas, en el caso de las modificaciones post-traducionales, es decir, después de la traducción, o puede ensamblarse con otros péptidos. Bueno, espero que la clase les haya servido eh, y ya saben que cualquier duda la pueden consultar con el Silverton y también eh, con sus docentes a, en los trabajos prácticos. Eh, y bueno, muchas gracias por su atención.